Hola chica, buenos días, bienvenido, bienvenida a su del papel. <música> Enseñar Porque tú, tú, tú, Eres tú, de craft We tú, tú, tú, We tú, tú, craft We know the Mira, un vídeo muy cortito que es que os voy a enseñar eh, de una manera fácil, rápida y sencilla eh, Cómo se puede hacer una bolsita, bueno en este caso creo que era de, de relajante Vale, para llenarla de confeti y meterla en una pocket letter. Yo lo voy a hacer con confeti que yo he hecho yo mis mezclillas eh, para navidad Y entonces le voy a meter unos ciervitos ¿vale? Pues no sé, unos dos y dos o tres y tres, a ver cuántos hay 3 y 3, vale. Porque son un poco grandes y entonces esto pues le cojo 3 y 3. El sobre le he quitado la cuerdecita que se quita súper fácil, súper súper fácil, no está cosida, ¿eh? Está hecha así como un relillo, ¿vale? Y, y se abre y se vacía, ¿veis? Todavía me queda algo de, de hierba, ve, Y tiene como dos partes. Aquí tiene un pliegue, así vienen las infusiones y entonces este pliegue pues voy a llenarlo por una cara y por otro pero antes de llenarlo por una cara y por el otro voy a estamparle aquí mi, mi sellito aquí tengo la tinta y aquí tengo mi sello vale y entonces lo que voy a hacer es pues estamparle aquí mi sellito también se puede decorar ¿eh? si queréis decorarlo pero ¿Veis? ya se lo he puesto ha quedado así y ahora pues nada paso a rellenarla ah mira esta es la mezclilla que he hecho con eh, con eh, lo diré con cristales de nieve de colorines y con esto que compré de teddy que uno eran blancos con plateado y otro eran transparente y plateado los compré de teddy veis estos son unos que estos son los transparentes Y plateado, esto lo cogí en el, en el bazar Y lo otro creo que eran estos sí. Ay, A ver si no se me sale porque todavía no lo he puesto en un tarrito ¿Veis? Los blancos Ah, miento, también le he echado esto que también lo cogí en un bazar ¿Veis? Que esto es el centro de taladrar De hacer el agujerito a las lentejuelas Pues todo esto está aquí mezcladillo vale Y ahora pues lo voy a meter entre las dos Abro uno de he hecho los tres ciervos estos que he apartado Uno, uno ha salido corriendo Cuando he visto que lo iba a meter aquí bueno, Dos y tres Métete ahí, hombre ahí. Y ahora pues con la cucherita Tampoco hay que rellenarlo mucho, mucho Porque si no, no se ven Una cosita normal Ah, ahí. Ya tengo uno y ahora por este lado Por este lado igual No sé dónde ha ido el ciervo ese que se ha escapado Ah, cojo otro de aquí Pero Ya ha salido por pata ahí. y dónde estaba Pues abro este por aquí Y de igual manera Le he hecho pues En este caso le voy a meter los cuatro ahí. Y ahora pues le he hecho confetir este Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues lo vuelvo a su forma primitiva y respeto las dobleces que traía de, de, de fábrica. ¿Veis? Así y así. Y va a quedar así. Entonces, ahora lo que hago es con el... esto está aquí, que se me, al final se me cae y se me va a partir por todo. Voy a quitar esto. Entonces, ahora lo que hago es coger el... La etiqueta del té y bueno, pues con unos papeles que os gusten y os haga juego con, con vuestra poke. Nada, un poquito de papel, ¿veis? No hace falta mucho. Lo pegáis. A ver, pegar así. De hecho, le he hecho un poquito de pegamento. Esto es simplemente algo decorativo. Lo recorto Teniendo cuidado de no cortar el, el, el, ese, el cordón Estos son restos de papel ¿eh? Bueno, ya se ve ¿qué tengo que decir? Pues lo cierro así Y también se puede hacer una bolsita Lo hacéis vosotros desde cero y se puede hacer, por ejemplo, con cualquier papel, pero eh, si queréis que se vea, pues, por ejemplo, con velum. Con velum, ¿sí? ¿Ve? Ya estaría pegada esta parte. Y ahora, pues, igualmente, pego por aquí otro papel, que, bueno, que me gusta y tal. No sé, por ejemplo, como es de Navidad. Que tengo por aquí restos de, de papeles. Que, bueno, tampoco no vale para pa mucho. A ver, por ejemplo, a ver cómo están las letras, aquí, pues por ejemplo, ahí, eh, vuelvo a echar por aquí pegamento, y ahora, se lo pego. Y volvemos a recortar. Así. Esto se puede hacer perfectamente sin tener ninguna etiqueta. ¿eh? Incluso aprovechando etiquetas de, de otras cosas. Pero como yo tenía la etiqueta esta, pues digo, bueno, sí. La verdad es que la que he hecho la he hecho así. Bueno, pues ya estaría por los dos lados. ¿ves? Ahora... Es que está todavía fresco. Hay que dejar. Que se seque. Ahora cogería una aguja de... pues que pase el cordoncillo, por ejemplo una agujita esta de lanera Pero si tenéis, vamos, cualquier aguja, vale, perdona que meta la cabeza la por aquí. Y ahora tan fácil como... saco por aquí y le hago un nudito uno no dos. no le pego nada le he puesto nada más que el sello no le pego nada porque si no el confeti que se entreve se transparenta un poquito pues no se vería entonces lo dejo así el ¿eh? sobrante lo corto y así quedaría ¿ven? que se ven los confetis y ahora aquí pues de uno un, una pegatina, un chisboa lo que queráis por ejemplo este es muy grande pero no importa que sea grande sale un poquito a ver que voy y sí. Mira, por un lado Le pongo Un cristal de nieve Y por este lado iba a poner este Pero para correr más Si es que es un Por ejemplo Mira, le voy a poner esta tacita ¿ves? Con el Así ¿ves? Y ya pues estaría Estaría listo, es muy muy sencillo No tiene absolutamente nada Y también se puede hacer Con un sobre, haciendo nosotros el sobrecito Con papel velum. Mirad, aquí tengo yo la, mi poke ¿Veis? Esta sería donde iba a ir Que le he hecho el, el sobrecillo Que es de papel velum con estrellita esto se le pongo aquí. Y esto se lo dejo por fuera. Así. Cuando yo. Esta lleva una. Una pegatina en 3D. De una flor de Pascua. Muy, muy. Con mucho relieve. Pero. Mira. Es esponja. ¿Ves? Y baja muchísimo. Entonces. Voy a meterla aquí. es que se deja porque hoy no veo muy bien ¿Ven? ya estaría listo y esto colgaría por fuera mirad de la colaboración con Nevit o Nebert, Nevit eh, los los cabujones de navidad que me mandaron ¿Veis? pues he utilizado este que es este el de la ciudad nevada ¿ves? he utilizado este y encima le he puesto como un poquito de nieve ¿ves? yo no meto lo vuelvo a repetir en las poques, por detrás no meto nada porque pongo en cada lazo un colgante y lleva muchísimo. Aparte de todo, que como yo le doy mucho volumen, si le metiese más, me reventaba. Mirad, os voy a enseñar otra, en la que también he utilizado, ¿veis? Para hacer la poque, otro cabujón de Nevitz, aquí lleva colgado una chuche. Este, mirad, lo he hecho yo con resina, este cabujón, y tiene tantísimo volumen que dentro no podía ir. Es una vela, el jersey con el perrete con los cuernos de alce, la tacita de café y los libros para leer. Me parece súper chula, muy navideña. La palabra Noel. Esto lleva otro cabujón, pero este no he tenido problemas porque lo he hecho con, con el Glossy hacen Y entonces, pues sí. Pero este que está hecho con resina es muy cóncavo y entonces no lo he podido meter y aquí este es de Nevit, es ¿eh? de la colaboración con Nevit. ve esta es otra igual que la otra pues mira lleva un montón de, de champ colgado siempre procuro que en el último de lo en el último de los apartados pues pongo fin de año happy new year aquí también Pone Happy New Year y un texto con las uvas que compré de Aliexpress. ¿Veis? Le he puesto a cada uno un racimito de uvas. Todas llevan su té. Este no, se lo tengo que meter. Mira, no me, no me he acordado. ¿Veis? Aquí lleva su bolsita para meterle el té. Este sí que lo lleva ya. ¿Veis? Este es otro. Aquí le he puesto un, uh, una bola de Navidad que lleva un corazón. Y por detrás Jojojo jo, jo, eh, y Papá Noel. Creo que ha quedado también muy, muy bonita. ¿Veis? Igual, el, el último lleva la uva de la suerte con el reloj que marca las 12 menos 10 pasadas. ¿Veis? Bueno, y aquí pues este lleva... Ya su té, su té que no esté, este no lo lleva, que lo tengo que hacer ahora, y este que sí que lo lleva, que lo acabamos de hacer. Pues nada, espero eh, que os hayan gustado y ya veis que es un tip muy fácil, queda muy muy bonito y no os echa a perder porque eh, la hierba cuando se seca mucho mucho mucho le pueden, le salen coquito bichos bicho y bichitos de esos chiquititos y entonces... Pues para que lleve el té, pues, ¿ves? Este es igual. Lleva los ciervos, lleva el confeti y se lo he metido aquí. Y al otro que se lo tengo que poner, ¿Ves? Pues creo que nada más. Eh, voy a hacer la otra bolsita, que es que yo pensé que la había hecho, pero por lo visto no. Eh, voy a hacer la otra bolsita y, y se la meto también a esta tienda que le falta ya veis que es súper fácil y quedan súper monas ¿ves? y esto pues va dando vueltas por ahí pues nada chicas, nos vemos en el próximo cuidaros, chao Que no descart Que no descart